...y decirle que hoy a las seis de la mañana... ...se levantó... ...lo que fue el paro cívico... ...pero nosotros continuaremos en la calle... ...con marcha, piquete... ...asamblea... ...mechonada, lo que sea... ...la cuestión es protesta... ...por la forma como gobierna... ...Danilo Medina... ...incumpliendo las promesas de este pueblo... ...el hospital ¿cuándo va a comenzar... Eh, la, eh, ...los dos eh, puentes... Tanto el de Ugamba como el de Viajo, ¿cuándo lo van a hacer? La Plaza de la Cultura, la Cañada Grande, el asfaltado de la calle. Así lo informó la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad, Odilín Morelli, quien además a ser cuestionado sobre el por qué las diferentes agrupaciones populares no se unieron en su totalidad en este movimiento vulgario, dijo se debe a diferencias de proceder. En algunos momentos nosotros... Eh, llamamos colectivamente a este llamado, pero hubo algo que nosotros no asumimos, que fue el piquete, eh, la marcha esa, porque nosotros entendíamos que con el apoyo que nos a este pueblo no podíamos exponerlo a una situación en la cual no hubiese provocación a la Policía Nacional y ellos también, a los grupos, y que dispararan y saliera uno herido. En eso fue lo único que nosotros eh, no estuvimos eh, unidos.